En un vertedero improvisado han convertido la cañada grande. De la ciudad de San Francisco de Macorís, personas desconocidas lanzan desechos sólidos a cualquier hora del día, sin que las autoridades competentes tomen carta en este asunto, de acuerdo a la denuncia hecha este jueves por el nombrado Simeón Mejía Duarte. En la situación es que la quebrada ya en la calle de la 27 de febrero, la que está saliendo de la, de la Javiela, está... Están tirando a todo el mundo la basura de rabo y chivo de toda parte. Vienen tirando basura ahí y ahí están tirando perros muertos. Ahí no saben si tiran gente o, o que, de todo. están tirando toda la casa de animales. Ahí entonces, ahí hay, un, ahí hay una casa que está que cada vez que la dueña viene de Nueva York tiene que mandarla a limpiar porque hay un aparato para sacar esta basura de ahí, ahí y la casa está pedida, perdida. La basura y otra, hay una casa que en el lado que ahí casi no pueden vender por ahí bajo que tienen. Eso es mi ¿Cuál, cuál es el llamado que le hace a la. Bueno, la, la llamada que yo hago es que la. Que pueden a ver si pueden poner dos o tres policías de seguridad ahí, o de noche o de día, porque la están haciendo de noche y también de día. Y que hagan el favor, pasar a ver si pueden limpiar eso, porque eso está que cuando viene hasta se van a criar ahí. Y no su noticiero regional, Robinson Polanco.